Un saludo cordial y bienvenidos a este video de instrucción sobre las pruebas de audición con diapasones. Les habla Hernandario Delgado Rico. Es claro que esta herramienta nos brinda una aproximación inicial para las pruebas con las personas que tienen hipoacusia. Los diapasones funcionan produciendo un tono puro, básicamente porque ellos al vibrar producen momentos de mayor compresión y menor compresión sobre el aire y esto produce unas ondas que derivan en un sonido vamos a tener en esta imagen la forma como se realiza la prueba de Weber en donde se pone el diapasón en la línea media del cráneo y si no hay ningún problema a nivel de las cócleas se espera que llegue de manera concomitante y simétrica el sonido hasta ambas cócleas cuando se activa el diapasón el sonido viaja por los huesos del cráneo, llegando a ambas cócleas. En ese caso, la prueba de Weber, su resultado es que no lateraliza. La prueba de Rinne se realiza activando el diapasón, poniéndolo primero junto a la mastoides y luego junto al pabellón auricular de la persona. Normalmente, la conducción por la vía aérea del sonido va a estar mucho más acentuada, por esa razón, debe escucharse más fuerte cuando se pone junto a la oreja que cuando se pone en la mastoides. Significa que la prueba de RINÉ es positiva. En el caso de alguien que no tiene ningún problema a nivel de la cóclea ni de la conducción del sonido a través de su pabellón auricular, conducto auditivo externo, oído medio, etc. La prueba de RINÉ va a salir positiva, es decir, va a escuchar más acentuado el sonido cuando se pone el diapasón junto a la oreja que cuando se pone detrás de la mastoides. En este otro escenario, tenemos una lesión de cóclea para el oído izquierdo. En este caso, cuando se realiza la prueba de Weber, la conducción ósea va a llegar a ambas cócleas, pero como la del lado izquierdo está afectada, el sonido que se percibe de la del lado derecho va a ser mucho más acentuado. Por esa razón, la prueba de Weber va a estar lateralizada hacia el oído o cóclea que se encuentra en mejor estado. Y cuando hacemos la prueba de Riné en esta persona, para el lado derecho, que no hay lesión, se va a escuchar más acentuado por la vía aérea que por la vía ósea. Por lo tanto, el Riné va a ser positivo. Y de todas maneras, en la cóclea afectada, la conducción aérea es amplificada. Por esa razón es que se va a escuchar más fuerte por vía aérea que por vía ósea. O sea que así haya lesión coclear. La prueba nos va a dar positiva para el oído izquierdo en el caso del ejemplo. Aquí hay que entrar a considerar algunas cosas como por ejemplo cuando hay anacusia o cofosis. La persona puede dar un rine negativo falso y eso ocurre porque... La coclea está demasiado afectada y no percibe el sonido. Veamos ahora cómo se comportan los trastornos de conducción. O sea, cualquier cosa que interrumpe la conducción por vía aérea del sonido hacia nuestro oído. En este caso, pues el ejemplo es un tapón de cera que está alojado allí en el conducto auditivo externo de esta persona. Entonces, cuando tenemos la prueba de Weber, vamos a encontrar que hay una acentuación del sonido hacia el lado donde se tiene el tapón de cera. La explicación es porque la vía aérea para el oído izquierdo, en este caso, está aislada y por lo tanto la vía ósea de conducción del sonido va a estar más acentuada para la cóclea izquierda que para la derecha. Por esa razón la persona nos va a lateralizar la prueba hacia el oído en donde está el problema. Y cuando se realiza la prueba de Rinne en el caso del oído que no tiene problema, va a escucharlo más acentuado por la vía aérea que por la vía ósea, o sea, el riné va a ser positivo para el oído que no tiene problema, pero para el que sí tiene el problema de conducción, el riné va a salir negativo porque la vía de la conducción aérea va a estar interrumpida. La persona nos va a referir que escucha por vía ósea, o sea, cuando ponemos el diapasón sobre la mastoides, pero cuando lo ponemos junto a la oreja no lo va a escuchar. Por lo tanto, la prueba de Riné se hace negativa para el oído que tiene el problema. Es claro que estas pruebas Weber y Riné, siempre deben analizarse en conjunto. Son pruebas complementarias. Tener solamente la prueba de Weber o solamente la prueba de Riné no lleva a una conclusión de impresión diagnóstica. Una vez tenemos impresión diagnóstica de una hipoacusia, por ejemplo, neurosensorial, lo recomendado es realizarle a la persona una audiometría para confirmar más fielmente el diagnóstico. Por otro lado, en los trastornos de conducción del sonido, es posible que algunos el diagnóstico se pueda lograr fácilmente. En el caso de las hipoacusias de conducción, no solamente se asocian a la presencia de cuerpos extraños o tapones de cera o epidermis en el conducto auditivo externo. En este tipo de situaciones, la otoscopia posiblemente brinde ya el diagnóstico definitivo y la causa de la hipoacusia. Pero veamos que hay muchas otras causas que pueden producir estos hallazgos de la hipoacusia de conducción en los cuales la prueba de Weber lateralizará hacia el oído que tiene el problema y la prueba de RINE no sale negativa del lado donde está el problema. Por otra parte, en el caso de la hipoacusia neurosensorial, también hay una importante cantidad de causas diversas y variadas que pueden producir ese hallazgo característico de la hipoacusia neurosensorial en donde la prueba de Weber lateraliza hacia la cóclea que está en mejor estado o no tiene problema y la prueba de Rinne nos sale positiva bilateral. Hay algunos escenarios que son de detalles en diagnóstico con las pruebas de los diapasones, sin embargo no son de presentación muy frecuente. Y escapan el alcance de lo explicado en este video. Muy bien, hemos realizado lo concerniente a las pruebas de audición con los diapasones y nos vemos en un próximo video. Les deseo un feliz día. Adiós, adiós.